Confrontar argumentos, ideas, etc. Listo, entonces, solo quería darles esto. Imagínense un debate sin público. Eso lo propone la TREC. Un debate sin el otro. Yo me debato a mí mismo. Eso hace la TREC. Yo voy a debatir mis propias ideas irracionales y me voy a demostrar con argumentos por qué estoy exagerando. Yo me voy a debatir por qué es exagerado decir que sin ese amor no puedo vivir. ¿Y cuál es una técnica? del debate para demostrarme la irracionalidad que es pensar así, Yo, eh, entonces va a haber la distinción entre una cosa que se llama debate práctico, otro se llama debate lógico, otro se llama eh, el, el debate cognitivo listo. y el debate empírico, por ejemplo un debate empírico es que usted se tiene que demostrar que esa situación que le está causando sufrimiento ahora, ya no la ha vivido en el pasado y que después ya la y que tienen que mostrarse que esta vez sí es terrible y que en el pasado no lo era. Cuando usted intenta demostrarse eso, la mayoría de las veces llega a la conclusión de que está siendo irracional. Neurófilos, hechos para pensar.